Señores, estamos de vuelta. Recuerden buscar en Telenor Condeo y arroba Telenor en Instagram. También puede seguir a papá tarima, que eso no es nada. Y también me da arroba NetoFlow56. Usted le puede dar que yo lo sigo para atrás. Uy, usted se entera de cualquier cosa que yo suba. ¿No ¿Me entiende? ¿Qué pasa? El DJ que desafió a la máxima autoridad, al presidente Luis Abinadel Corona, mi Ami, querido amigo, amigo de nosotros. Eh. ¿Eh? Como lo invitó el presidente a visitar los enfermos de COVID, ahí los vemos, al, a, al muchacho que pone, ¿y por qué se vistió?, Va a entrar. Porque para ahí no hay nada y... sí, para no hay na. ¿Pa qué se pone que se eso claro. porque para el ahí no hay claro. él mismo que precisó que lo vio fue sumamente penoso y que tiene explicación DJ Fresa que no tiene nada de, de fresa raíz. el niño o mejor conocido como DJ Teteo llamó a la población a vacunarse para poder hacerle frente a la pandemia COVID-19 se recuerda que este día se volvió viral por un video donde desafió el presidente Abinader en una fiesta donde se podía observar personas sin mascarilla ni distanciamiento físico y tras lo cual tuvo que pedir disculpas. Vamos a ver, a escuchar el. Este, mi nombre es algo como ya la mayoría me conocen como DJ Fresa. Este es para decirle que estamos cumpliendo con las con las medidas que nos dejó el señor presidente, eh, nos encontramos en el hospital Luis Eduardo Aibar, este, la cual vamos a, a ver en carne propia cómo, cómo este, se vive la pandemia, ¿me entiendes? Los casos más, más conmovedores y así que ya ustedes saben, estamos procediendo de la mejor manera y... Vacúnate, porque si no te vacunas no bueno, vamos a salir de de vivir la experiencia sobre lo que es la crítica realidad de esta pandemia. Pero antes que nada vuelvo y reitero que le pido disculpa eh, de manera pública como ya lo he hecho al señor presidente de la República, a los medios de comunicación y a la misma sociedad. Este, pero lo que acabo de ver es sumamente, sumamente penoso. Eh, la realidad del COVID este, es algo que, que, que no tiene explicación. Realmente hay personas que, que, que, que están entubadas, que están respirando por, por máquinas. Y yo les exhorto a, a cada joven este, que se vacunen, que eviten el, el, el ambiente social. Este, y realmente, realmente, de corazón, vaya y vacúnese. Si usted no se ha vacunado, vacúnese. Yo, personalmente, tengo mi primera vacuna. En unos días me toca la ahí, Señores, Ahí ustedes ven, porque a veces cometen errores humanos. El muchacho ya <risa> vio la situación. Vio la Esperemos situación. Hello, Buenas. Buenas. Buenas. Su orden. ¿Quién es el COVID-19? ¿Quién es? Es un baquebolista, el eh, que juega... ¿Un sí. y pelotero? Sí. Sí. Ya. Yeah. <risa> a ese hay que meterle a San Vicente. Para traer el número. A ese hay que meterle a San Vicente. Allá hay San Vicente. Allá están muriendo la gente. ¿Eh? ¿Para que sepa, ¿Para tú quieres saber quién es el COVID? No? Vamos para San Vicente allá y te pone una mascarilla. Y vamos a enseñarte a la gente de tu lado, quién es el COVID. Dios mío, eh. <risa> Estos muchachos, eh, que no, no hay, ¿qué? ¿Cuáles son los hogares que ellos están? ¡Gares! Dale, dale. ¡Dale, ¿No saben lo que el COVID y todo? <risa> no, piensan ellos que es una gripe. Esperemos en Dios que DJ Teteo, DJ Fresa, DJ Bicochito, como sea que, tú de, <risa> como, como como de, sea que él se que quiera llamar. Claro. No arme otro teteo no, yo creo o que, lo graben por ahí de nuevo para que le den... Yo creo que después de ese año sale, hace más teteo, ¿no? Con ese susto, no tanto el susto de ir al hospital, el susto de que el presidente te responda a ti un mensaje. Te, te Porque si el mismo, susto eh. no es tuyo en un hospital a, a, a, a, a ver lo que pasa. Es que te responde una, una alta jerarquía que tú dices, espérate... Tú no ves que hasta la palabra atento es revido. No, ahí lo vas a mencionar. Todo, Entonces vamos a ver si le sirve de aprendizaje. Como él decía, el ver ya tú sabes, esta persona que entubada y que hay que tomar conciencia ahora, papi. Ahora hay que tomar conciencia. Ahora hay que tomar conciencia. Pero como tú dices, porque vino Abinader y dijo, mira, porque no pensaba que llegara tan lejos ese video. No llegó no. tan lejos y mira hasta dónde llegó y dónde le tocó. Abinader con ese mensajito eso tan duro. Cualquiera, cualquiera se asusta. ¿Eh? No, claro. es, es, es dura la vuelta. Pero estos muchachos, sí, pero es que no se puede. Está prohibido. Si está prohibido, no lo hagan. Oye, porque ya no es culpa para mí, ya no es culpa de, la, de, de los irresponsables. Es de las autoridades que tienen que caer, caerle atrás. De eso no entiende. Ya tienen que caerle atrás. De eso pónganse para esa atención en general. Tienen que ponerse para eso, para acabar eso de una vez. Exactamente. No, entonces, eh, eh, fue bueno de parte del presidente hacer una invitación ahí para que él vea claro. lo, la realidad del COVID. ¿Tú me entiendes? O sea, porque, ah, no, vamos a, vamos a fiesta. Pero hasta que no, no te toque y tú no veas ahí, ahí la realidad del COVID, porque la gente que es que relajo, ah, no, me da COVID. Yo estoy joven, eso a mí no me va a matar. Lo contrario. Y, tú, y, y tus abuelos, y tus sí. padres. O sea, eso, es, es pensar, y concientizar un poquito más. Es concientizar, eso es lo que hace falta, porque que, como usted dice, eh, porque me dio a mí, ah, entonces los familiares en tu casa que, que, que pueden tener alguna complicación de salud, que cualquier cosa se lo lleve y bien. Todo. Mira que dijo, es eh, que es penoso lo que él vio ahí, es, sí. es, terrible. Claro. es terrible. y que que que lo tirando por ejemplo. aparato. Y que lo tomen de ejemplo, porque si no le van a tocar, coger para allá los otros. Claro, entonces eh, el dolor, usted no le pone atención hasta que no se le muere uno a usted. Que no te cercano, cercano, cercano. Si alguien cercano que se le muera de repente, de repente. ahí usted va a coger conciencia ah no, usted, ah, no que ustedes son jóvenes y están pensando mal, yo viví eso desde el principio en la calle aquí, viendo como los centros médicos sacaban los muertos por detrás que no le daba ese uno de comer papi Juan ¿Eh? a las seis, de la tarde. A las seis de la tarde. un día me paré uh -huh. yo a las seis y media en valle que tú, tú ves en la película y es cierto que, que pasa la cosa así. Así mismo, ni se, ni se escuchaba nada. Digo, Dios mío, por el mundo se está acabando. Nadie, Entonces nada. debemos nosotros concientizar. Y recuerden vacunarse. Vacunarse. Vamos a buscar los sitios que están vacunando aquí en San Francisco. En un momentico sí, lo vamos a poner ahí para que usted vaya a vacunarse. Tienen que vacunarse. Todos los lugares en San Francisco de Macorís, la juventud. Usted que quiera andar en la calle. Esto no evita que le dé el COVID, sino que usted. No entre en gravedad. Exactamente. Oye, son anticuerpos que le inyectan, gracias a Dios que tenemos esa vacuna. Sí. Usted tiene que colocársela. usted que le gusta andar en el medio, oye, brincando, saltando, y es muy pendejo cuando le ponen un suero. Entonces, usted tiene que vacunarse. ¿eh? Todo el mundo. usted le gusta su teteo, le gusta su brincadera, y salta, y salta, y salta, y salta. <risa> usted se pone su vacuna. Vacunate, vacúnate, vacúnate. ¡Vacunate! ¡Vacunate! ¡Vacunate! ¡Cuidado me cogen el de <risa> <risa> en no cosa! ¡Claro de una vez! ¡Claro! Porque seguimos caminando.